Como digo, hemos tenido que repensar un poquito cómo, cómo, cómo hacer este cambio a nivel de intervención, creo que es un reto a futuro también, no, eh, no, digo que hay, no creo que hayamos encontrado una manera eh, milagrosa, pero pues, sí que compartir un poquito cuáles han sido un poquito las estrategias que hemos eh, hecho desde, desde Cáritas. ¿no? Eh, en primer lugar, ya se hace, pero trabajar muchísimo ¿no? desde la coordinación con, con todos los recursos. Eh, os pongo un ejemplo, ¿no? pues un niño, por ejemplo, del refuerzo educativo. ¿no? Eh, como antes venía el refuerzo educativo, estábamos ese rato, etcétera, ya habíamos creado un vínculo, ¿no? ese educador, ese profesional, ya estaba generando un vínculo con, con ese chico chica y de golpe... Tenemos que hacer videoconferencias y esto nos aporta una información extra porque estamos viendo su domicilio. ¿no? Lo que por un lado puede decir, ostras, qué, ¿no? qué frialdad, el, el poder tal, nos han abierto las puertas de su casa de golpe ¿no? y eso nos, da, nos ha dado otras posibilidades y otras maneras de, de poder ver, podemos ver cómo se sitúa dentro del domicilio, ¿no? cómo, cómo se relaciona con las demás personas que está conviviendo. ¿no? Y esto nos ha ido dando pues, eh, otras maneras ¿no? de poder eh, ver a ese niño o a esa, o esa familia ¿no? y, por lo tanto, poder detectar eh, posibles situaciones de, de violencia. Eh, como os decía, la importancia también de esa coordinación, ¿vale? pero a la vez, eh, mirando el rabillo del ojo, de, ¿no? de no basarnos en, en, en el traspaso de información, ¿no? porque al final eh, es súper importante eh, todo el tema de derechos a, a la infancia y a las familias, ¿no? pero sí que no, pues en situaciones de, que se han podido detectar, ¿no? de, de ponerlas en, en, en, en conocimiento de los organismos, ¿no? poder, un infor, poder hacer realizar un informe e informar de la situación que estamos pudiendo visibilizar. ¿no? Por lo tanto, lo que, se, ¿no? lo, que, lo que en un principio podría ser algo como, ostras, hemos de, han dejado de venir del centro, ya no los vemos, bueno, ha sido una manera ¿no? también de poder entrar en, es, en los domicilios. Eh, para poder realizar esto, pensar que las personas que atendemos desde Cáritas son personas con eh, poc muy poca capacidad económica, es decir, cuando hablamos de videoconferencias o tal, tienen que tener ¿no? datos para poderse conectar, tienen que entonces, claro, son situaciones ya de muchísima precariedad donde les ha afectado eh, de una manera muy muy fuerte eh, toda, toda la situación o toda la crisis de que se ha desarrollado a través del covid. Eh, ¿Qué hemos hecho entonces? Hemos creado por ejemplo equipos ¿no? tanto de voluntarios como de personas asaleradas dentro de la institución que eh, les hemos formado y les hemos hecho por ejemplo hacer llamadas ¿no? eh, de, de, de acompañamiento. Eh, y digo llamadas porque no siempre podíamos hacer esas videollamadas, no como os he comentado. Eh, en los casos donde esos profesionales ya tenían un vínculo, pues la importancia de continuar ese vínculo, ¿no? de, de mantenerlo y para, pues eso, para poder, eh, con, con el doble objetivo, no tanto de dar continuidad a, a, a la intervención que estuviéramos haciendo, del tipo que sea, como eh, eh, comenzar o ver posibles situaciones que, que hubieran en el domicilio, o situaciones de otro tipo ¿no? que pudiéramos eh, ayudar a paliar. Eh, eh, el otro grupo, se, se generó otro grupo de trabajo donde lo que hacíamos era esos ¿no? espacios donde familias que nos llamaban para solicitar ayuda ¿no? eh, que al final pues bueno podíamos ayudar o no podríamos ayudarles, pero sí que podíamos garantizar es que estábamos allí. ¿no? Entonces, aquí es donde, eh, a través de una línea de teléfono que abrimos eh, de, de lunes a domingo, eh, nos solicitaron, no tenemos aún datos, pero podremos hablar aproximadamente de unas 50 situaciones que se pudieron, ¿no? que a través de la línea nos pudieron verbalizar algún tipo de situación de, de violencia que habían sufrido.